Vamos a hablar acerca de este caso que ha salpicado a altos mandos policiales en el Comando Departamental de Santa Cruz. Eh, dos ex eh, oficiales de rango coronel y capitán fueron dados de baja, están con eh, detención preventiva supuestos vínculos con un narcotraficante que tenía orden de captura y pedido de extradición por parte de la República Federativa del Brasil, pero este asistió dos veces y fue hasta condecorado por uno de ellos. ¿Qué es lo que está pasando en la Policía Nacional? Estamos junto al exministro de Gobierno y es por eso que lo hemos invitado en su calidad de exministro de Gobierno, Hugo Moldis. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, gusto estar acá. Bueno, usted como exministro de gobierno, me imagino que eh, durante su gestión ha podido ver este tipo de casos en la policía. ¿Qué, qué tan complejo es y hasta dónde llega? Sí, a ver, eh, yo lo primero que quisiera eh, poner, digamos, las cartas sobre la mesa en el sentido de que hay muy buenos policías, tanto hombres como mujeres, que que cumplen con su, con su vocación de servicio a la, a la población, a la sociedad, que han ingresado eh, a ser policía, ya sea por la vía de la academia o por la vía de las escuelas básicas, creyendo en lo que hacen. ¿no? Ahora, sin embargo, como en todas partes eh, se conocen habas, hay pues... Eh, como se dice, hecho de la policía, elementos que eh, van modificando, incluso de haber ingresado creyendo en, en su convicción policial, van modificando sus actitudes por una eh, relación directa que tienen donde se origina el delito. ¿sí? Eh, la, ciudadanía es lo, la policía es lo más cercano que tiene eh, el ciudadano pero a la vez el policía lo más cercano que tiene también es a quien comete delitos. Y a veces ahí se van generando distorsiones que ante la ausencia de ciertos mecanismos de control, de, de rigidez institucional, eh, pues eh, van conduciendo, van empujando a, eh, a su vinculación. ...con el delito... ¿no? ...esto ha sucedido antes... ...sucede hoy... Y, y, ...y seguramente sucederá después... ...de lo que se trata es de bajar los niveles... ...de, de, de esa realidad... ...es, decir, que es poco probable que, que... en ningún país del mundo... ...se pueda... Eh, ...impedir este tipo de... de relación... Eh, ...policía con el, con, el, ...con la comisión del delito pero hay que bajar la, los, los, los niveles. Creo que estamos en un momento eh, complicado, que lo que hace es, eh, a partir de un hecho puntual de, de, del coronel Medina, eh, cuya suerte se, se decidirá en, en la justicia, eh, creo que lo que pone en evidencia es la necesidad de una transformación institucional profunda, que a mi juicio es la agenda pendiente, que tiene el Estado, el, de, de, de, el gobierno desde el nacimiento del Estado plurinacional. ¿no? ¿Cómo debería ser este proceso de reestructuración de la policía? Yo quiero explicar por qué de esta necesidad. Cuando se aprueba la nueva constitución, producto de un país en un contexto nacional bastante tenso, con la derecha no democrática en este país tratando no solo de evitar la asamblea constituyente sino de derrocar al gobierno presidente Evo Morales sí, hay un pre, una precaria relación de fuerzas en el país que empujan a hacer ciertas yo diría concesiones dentro de la asamblea constituyente y una de ellas fue el no incorporar mayores elementos de los que ya estaban en la vieja constitución en el régimen policial ¿Sí? entonces si vemos lo que está hoy en la constitución con lo que estaba antes es exactamente la misma y a partir de ahí no se han hecho modificaciones eh, sustanciales ¿no? eh, entonces hay una, una eh, eh, eh, estructura institucional que, que se le tiene que ver con, con el viejo estado segundo, hay una concepción del policía que tiene que también ver con el viejo estado y esa concepción del, del policía con, con el viejo estado y no con el estado plurinacional es una herencia de una policía hecha imagen y semejanza de la doctrina de la seguridad nacional que Estados Unidos le impuso al mundo durante décadas. ¿no? Por lo tanto, de ser muy eficiente para controlar y reprimir la protesta social pero a la vez ser muy permisible en el combate a, al delito. ¿sí? Eso hay que cambiar, ¿sí? hay que cambiar, porque hay un Estado plurinacional que tiene una soberanía marcada frente a la injerencia de Estados Unidos, en fin. Y tercero, hay algunos principios que favorecen la comisión de la relación de algunos policías con, con el delito, que tienen que ver, por ejemplo, con... El, la no movilidad territorial ¿no? si debería ser eso un principio no es un principio la policía la policía no puede estar más de creo yo de un año dos años máximo ¿no? eh, en un territorio no tres o cuatro ¿sí? eh, porque eso va rutinizando su, su conducta y lo va haciendo más eh, objeto de eh, eh, de, de peligro eh, En esta su relación con la comisión del De grupos del, del, de poder del delictivos Claro, delictivos. así es no El viejo dicho, o plomo plata claro. ¿no? ¿Cómo es? ¿Aceptas o no aceptas? Ah, si no aceptas, bueno Te lo diste tú o tu familia ¿Sí? Aceptas, todo va bien hermano ¿Sí? Exactamente ¿No? Porque hay pues eh, Grupos delictivos que son fuertes es decir, Y sobre todo en el tema de de, de narcotráfico, que si bien y felizmente en el país no hemos llegado a la categoría de carteles, eso no quiere decir que no tengan la fuerza para material o incluso de, de en Santa Cruz, por ejemplo, a veces las ejecuciones son <coughs> muy claras, ¿no? Eh, eh, entonces hay que modificar varias cosas, la forma de ingreso a la policía, bueno, el escándalo de la Napol que revisábamos a principios de año. Claro, ya el examen ya no dice nada, ¿no ve? Porque los que más estudian son los que quizá menos entran, ¿verdad? Claro. Pero además de eso, ¿cuál es la, ¿qué es lo que lo está llevando a Fernando X? ¿Qué lo está llevando a Fernando a ingresar a la policía? O sea, ¿su vocación? la influencia de algunos hermanos o primos que están dentro de la policía y que le han dicho, puta mano, aquí vas a tener la vida asegurada ¿Ah? eh, su compromiso con la sociedad su compromiso de combatir el delito ¿cuáles son los antecedentes de ese Fernando? ¿cuál es su círculo familiar? ¿este Fernando qué antecedentes tiene en su vida como estudiante o incluso antes de ingresar a la o a, a la academia, es decir, ¿ha sido detenido? ¿Cuántas veces? En fin, ¿sí? Entonces, eso implica mejorar los mecanismos de control interno en, en, en todo sentido. Los, a, a nivel de ascensos, cada año, ¿no? Cuando hay que ascender. Más que destinos, ascensos. Viene una comisión, recibe, muy bien, la calificación de, de su capacidad operativa pero también pesan muchísimo los certificados, la, la, la especialización, los cursos de, de formación a los que usted se ha metido. Y resulta que uno a veces tiene una cantidad de certificados, que uno suma las horas de, de ese curso, sí, y va sumando, y va sumando, y va sumando, y, y, y, y resulta que uno se pregunta, a ver, este tipo ha pasado cursos de todo tipo, se ha especializado en todo. ¿Sí? Ha estudiado inglés, francés, Aymara, quechua, computación, que esto, el otro, etc. ¿Y qué es ha trabajo. No coinciden no la coinciden. cantidad de horas de estudio con las cantidad de horas libres. Entonces, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué, qué, ¿a qué lleva eso? O que realmente nadie se dio cuenta que el muchacho realmente era un estudioso y que se la pasaba estudiando y no cumpliendo con su trabajo. O. Con tal de tener mejor puntuación, con, ¿no?, se consiguen certificados, ¿sí? Vale, no falsificados. Algunas alguna, alguna veces se han, se han, se han eh, detectado, digamos, eh, eh, certificados eh, adulterados. En fin. Pero bueno, pues voy donde el dueño de tal instituto, de tal academia, tal, le digo, mano, ¿no? Tienes todo mi apoyo. El, no, Certificado, que pasaste el curso. Entonces hay que hacer muchos cambios institucionales, eh, así que yo creo que esa es una agenda pendiente que se necesita resolver y felizmente creo que en los últimos, los últimos días hay señales positivas, un poco las medidas que, que se han anunciado desde la policía, desde el ministerio de, de gobierno, que, que se han puesto a, por delante de los hechos, porque hasta el miércoles pasado yo veía que estaban detrás de los hechos, era una actitud más reactiva que proactiva hoy creo que se han colocado del, delante de los hechos y me parece interesante la propuesta ¿no? de, de un, por ejemplo de, de, para, como debate digo como un elemento de discusión lo que ha sugerido el ministro de la presidencia a propósito de, de generar un ente externo eh, no sé si sea precisamente la asamblea legislativa o no como, como propone pero bueno como idea está, está bien eh, quizá habría que muy rápidamente, sin mayor vuelta, eh, impulsar eh, una comisión nacional para la reforma policial. ¿sí? Y yo estoy absolutamente convencido que, que la mayor parte de los policías eh, lo desea, lo quiere, porque pues, también, que, también uno ama su institución. ¿no? Y... Claro, y son apuntados, ¿no? señalados, por culpa de unos cuantos malos policías todo el cuerpo policial se ve involucrado en o no, todos son corruptos. Así es, exactamente, ¿no? Y así que yo creo que hay unas un, condiciones favorables, ¿no? Y decir, cómo se convierte este revés que ha significado este hecho concreto del coronel Medina, más bien en una victoria moral, en una victoria institucional. ¿Cómo ha visto las medidas, por ejemplo, de eh, rápidamente, ya para cerrar la entrevista, ese tipo de medidas de Dar, por ejemplo, sacar prácticamente a todos los funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz, ponerlos en observación, revisar el tema de los destinos. Bien. ¿Va a ayudar eso? Eh, ayuda porque hay muchos que están muchos años, incluso diría que están muchísimo más de cuatro años en B. Fin. ¿Sí? Eh, de hecho, eh, con el equipo que yo tenía, habíamos pensado hacer un cambio sorpresivo Precisamente de la felces en Santa Cruz Ya había antecedentes ese entonces. No, así, es. así que me parece bien Una buena medida eh, y Lastimosamente Justos pagan por pecadores Como se dice Pero creo que en este caso Es mejor pecar de exceso A pecar de omisión eh, Llevar adelante este conjunto De medidas eh, preventivas Que se han anunciado y creo que eso hay, ahora hay, es una respuesta puntal, puntual, es una respuesta rápida de contingencia a un problema concreto. Ahora lo que hay que es pensar en el bosque y, y, y iniciar un camino de transformación institucional. Quiero agradecerle por bueno, haber estado junto a nosotros bueno, muchísimas y como ex ministro de gobierno, voz autorizada para hablar de ese tema. Muchas gracias. Estuvo junto a nosotros Hugo Moldis, ex ministro de gobierno.